Violeta entra un rato conmigo aquí al baile te he dicho que yo no puedo? ¿Qué? Yo no, puedo, no, puedo, ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Por ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ¿Qué que? Te... Escucha, escucha Violeta ¿Qué haces tú? ¿Ves? Trae, la, la, baila. ¿Está bailando? Sí, es muy en la cabeza ¡Ve, ¿Ah? ¿Oh? Soy el tía de moho Tía de moho, lo único que tiene No puedo, ¿Puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo que estudiar, tengo que ¿Qué tienes que estudiar? Estaban ensayando, te he dicho ¿Pero qué estás ensayando? La flauta ¿Tú A ver... Una canción? Tócamela. Ah, tócame la flauta, ¿vale? Oh. Pues me sale perfecto que yo no sé, pues mi mamá dice que tengo que mejorar, pero... ¿Qué canción es? No sé, algo alegre... No sé, no me acuerdo como es que... Bueno, bueno, tocame la baila, ha escuchado él. Pues a ver, ¿eh? Pues a ver, ¿qué Pues a ver, ¿cómo se llama Vietman? Se revienta La flauta Se revienta La flauta Se revienta Anda y te te vean Ah uh -huh. Se reviente. Se reviente. La auto se reviento se reviento la final auto se la vida tío ya frenará la se reviento Bien, bien, bien, bien. ¡Te vienen, te vienen, te mejor! ¡Ya me en el ¿Te en el móvil? Sí, sí, cuando mi mamá, me ¡Me ¡Todo el viento! ¡Ando que tal! ¡Vida, <risa> vida! ¡Vida, vida! ¡Vida, vida! ¡Vida, vida! ¡Vida, vida! ¡Vida! ¡Vida! ¡Vida! ¡Vida! ¡Vida! móvil.